compañeros, que capitulazo grabamos ayer eh? De verdad, espectacular, o sea, no podía haber un combate mejor Un combate más épico contra un líder de gimnasio Bienvenidos, capítulos a Pokémon Espada VGC Loque Chicos, antes de nada, recordaros otra vez lo de Twitch Tenéis el canal en la descripción, lo tenéis en el comentario fijado Porque estoy a full, estoy a full de mango ahora mismo eh, puede que esté en directo, de hecho, pues a pasaros porque puede que esté en directo. Pero es que además estamos jugando Prince of Persia. Eh, si no es el 1 es el 2, porque ya no sé cuándo estáis viendo esto, porque eh, vamos a jugar los 3. El 1, el 2, el 3, el 4, el 8, el 12. Los que hagan falta y, y vamos a jugar más juegos, vamos a jugar un montón de cosas juntos en directo que va a ser brutal. Así que chicos, pasaros por Twitch. Y dicho esto, ahora sí, vámonos. Hoy es día de ruta nueva, hoy es día de... De volar e irnos hacia la ruta número 7 Ya sabéis que hemos hecho toda esta zona de aquí Y ahora nos vamos hacia Pueblo... ¿Cómo se llama? Pueblo Auriga Auriga, qué nombre, ¿no? Un poco raro, ¿no? Y toca ruta 7 y ruta 8 Es decir, potencialmente hoy tenemos cuatro capturas Pero no creo que nos dé tiempo de llegar a la, a la ruta 8 Esta la dejaremos ya para mañana eh, Hoy haremos las dos capturas de la ruta 7 Que estoy deseando ver que nos toca, chicos Deseando verlo, así que vámonos a Ciudad Artejo, let's go ¡Uf, uh, ¡Qué nervioso estoy, tío! Es que mm, esta serie me está hypeando muchísimo Todos los capítulos son increíbles o sea, es, que, es que es verdaderamente acojonante, chicos Verdaderamente acojonante ¡Uh! ¿Hola? ¡Oh, coño! ¡León está aquí! ¡Hola, León! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, León? ¿Cómo está usted? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿No tienes que preparar ningún combate de la liga? Porque... Pues sí, pues sí te... Bueno, lo que pasa es que, claro, cuando veáis este vídeo... Ahora lucho contra... Me enfrento este fin de semana contra Koderek, pero claro, me habré enfrentado ya cuando lo veáis. No lo sé. Alguno tendría que preparar seguro, compañero. Entonces, ¿qué estás mirando? Es que acaso va a sobrar... Bueno, eh, relájate, León, hermano. Rela... O sea, un poquito de calma, ¿no? Que no, no me das tiempo ni, ni para pa descansar. Pues sí, voy sobrada de tiempo. Bueno, tampoco es de extrañar. Al fin y al cabo ya no debes lidiar con un rival temible como yo. Uh, uy, León, compañero, León. Este está... Se ha venido arriba, ¿eh? Pero ¿sabes una cosa? No me pienso rendir. ¿Volveré a la Liga Pokédraft? ¡Oh! ¡León vuelve! ¡León confirmado para la próxima temporada! Puede ser, ¿eh? Supongo que la próxima temporada encuentre un hueco para volver a lo grande. ¡Grande, León! ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Avocadox! ¡Uy! Ese chico... ¿Qué le pasa a ese chico? ¿Qué pasa? Si mis ojos no me engañan... ¡Juraría que es streamer! Sí, es streamer. Es streamer. Muy bien, muy bien, ¡Avocadox! Tiene compromiso y ganas combinado con una mente retorcida. Me gusta, al fin y al cabo, nadie es un personaje plano Y son nuestras contradicciones las que nos enriquecen Bueno, Becker, aquí Ojito, oh, ojito la frase, niño Eso hora de afrontar mi, mi misión, muchacho ¿Qué? ¿Cómo? Reflex ¿Reflex? Layouts <risa> Shiny hunting <risa> Menudo Pokestreamer oh, Es un Pokestreamer de calidad me encantan los diálogos. Este juego es una puta pasada. ¿Eres abocadox? ¿Se, ¿Se puede saber a qué viene todo esto? Corrígeme si me convoco. Si, si me convoco. Omori te ha estado utilizando cual marioneta para esparcir rumores a toda costa. Y ahora estás en un brete. ¿Por qué? ¿Un brete? ¿Qué coño es un brete? ¿Por qué te ha dejado en la estacada? Que sí. Pues vente conmigo, estoy segura de que algo podré hacer para ayudarte a mejorar como streamer. Aunque claro, eso dependerá de tu esfuerzo y de en qué medida logres meterte en el papel. Muy bien, muy bien. ¿Acaso me está poniendo a prueba? Pues espero que así sea. Pienso demostrarle mi valía y espero que me digas todo lo que sabes. Let's go. Bueno, tengo que poner rumba. Sí, yo me voy para Pueblo Auriga. Ruta 7. Y marchando, chicos. Marchando. ¡Uh! Porque o sea, León se va con Avocados para ser mejores streamers. Y ya estaría. Ok. Pues es por aquí sin más, ¿no? Creo que eh, no tenemos nada más que hacer. ¿Me he dejado algo por aquí? En esta, en esta ciudad seguro que me he dejado cosas, pero no puedo estar todo el día. Eh, oh, Iba a decir, eh, revisando todos los pueblos y todas las ciudades Paso Hola Eka, ¿qué pasa? Pical, bienvenida Qué guapa es Pical, eh, poca broma Que es de los mejores diseños del juego, tío, de los mejores ¿Qué tal van esas medallas? Pues, bien, bien Van muriendo poques, sinceramente, pero vamos bien Está investigando las ruinas de Pueblo Ladera Y ahora tengo claro que los youtubers Eran dos ¿Cómo? Pero si ya sabíamos que eran dos Sí, sí, como lo oyes No te lo esperabas, ¿eh? No, no, no no me lo esperaba Pero vamos, ni de coña Creo que voy a volver a la cámara heptago ¡Boom! ¿Lol? No me acuerdo de esto ¿Otra explosión? ¿Qué ha sido eso? ¿What? No me acuerdo de este evento, chicos Juraría que ese temblor venía del estadio ¿No es ahí donde está la planta eléctrica del presidente Masuda? ¿Puede ser? ¿Eh? ¿Un match en Tinder? ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Est está, bu está bueno, está bueno, está bueno Por eso no te sabría decir Se llama Frigoadri ¿Tú, ¿Tú lo conoces? Sí, lo conozco, sí, lo conozco Frigoadri ahí echándole las fichitas a pical, eh Ostras Sonia, Eka, ¿habéis notado eso? Debe de, de tardarse de uno de los experimentos del presidente Masuda Eso no me gusta ni un pelo Y si de repente los Pokémon de por aquí empiezan a dinamaxizarse sin control ¿Qué hacemos? Uh Cuidadito, chicos. Que empiezan los Dinamax. No, no, ya me acuerdo de eso, ya me acuerdo. Aquí no pasa nada realmente, ¿no? Sí. Vale, nos vamos a Pueblo Origa. Aquí, aquí, aquí no hay evento ni nada. Me parece que sí, pero... Pero no. Mírale. Mira, mira Javix. ¿Qué pasa? Javix, bienvenido, tío. ¿Cómo está todo? Qué grande, Javix. Vamos allá. ¿Hay, ¿Hay combate aquí? No hay combate aquí, ¿no? Estoy cansado de hacer vídeos. No puedo más. Necesito un descanso. Tranquilo, tío. Hay combate. No me fastidies No me vendría mal entrenar un poco más Venga, te espero en la ruta 7 si Vale, vale, vale, en la ruta 7 En la ruta 7 No es ahora, no es ahora, no es ahora Ok. Bueno, quedaba igual porque tampoco tengo nada más que hacer El equipo está preparado Y no he mirado el nivel del líder Uuuh. Bueno, da igual, yo voy a seguir para adelante y, y ya veremos, vale, ya veremos Prepárate Compitruenos Nos enfrentamos a Javix Let's go Cuidado, eh <risa> Cuidado Obstagoon y Slurpuff Bueno, nosotros tenemos a nuestra dupla Nuestra dupla de ensueño Pablo y Eric. Eric 2.0, revivió, grande. Veamos cómo se porta mi equipo. Vamos a ver, porque este equipo tuyo no me convence mucho. Slurpuff puede ser un problema. Obstagoon también puede ser un problema. Creo que voy a ir primero a por... A por Obstagoon. Me da más miedo que... Que Slurpuff. Así que voy a hacer sorpresa. Al Obstagoon. Y disparo certero, ¿vale? Ahí que vamos, sorpresita fresca. Nos quitamos a obstaún que yo creo que lo mataréis, si no lo mato debo estar cerca porque lo veo bajito de nivel, eh. Lo veo bajito, de... ah pues no, no lo mato tío. Y el carantoña, cuidado, va a doler, eh. Uf. tremenda tula, eh. Tremenda tula, eh. Vale, vale, vale, vale. Sabiendo esto, sabiendo esto, vamos a hacer otro disparo certero aquí y cambiamos. ¿A quién nos preguntaréis, pues buena pregunta, porque el tipo Ada me hace un hijo, chicos. Me hace un hijo Creo que Moya ¡Moya! ¡Vuelves a darlo todo en esta serie, hermano! Claro que sí Grande Mollita ¿Podría haberle sacado antes? Sí mm, Me voy a quitar a Obstagún también Así que me da igual Perfecto, ahí está ese disparo certero Y ahora el cara me va a quitar bastante poco Perfecto A ver qué más me sacas, señor Havix que, que no quiero problemas, ¿eh? No quiero movidas Y cuanto más rápido hagamos esto, mejor No me bajes el ataque Por favor, por favor Vale ¡Magnethon! Compañero, Magneton, compañero No me hagas esto, compañero Ok, Magnethon Yo creo que viene Goga aquí, ¿eh? pero claro Voy a hacer Disparo certero aquí Y cambio a Goga, yo creo Me da miedo, eh me da miedo lo que pueda hacerme este Magneton, sinceramente Igual sacar a Robert no es tan mala idea Vamos a hacer doble cambio, sí Vamos a hacer doble cambio porque no me fío de, de lo que pueda hacerle a Pablo No vaya a ser que le haga mucho daño, ¿eh? Porque claro, no sé a quién va a atacar exactamente Y viene Goga Goga va a intimidar a ese Slurpuff Luego de un Demolición deberíamos matar a ese Magneton. Y yo creo que también eh, Robert lo puede hacer bien Si tira de acero Si tiene un ataque de acero eh, yo, yo me voy de la vida ya O sea, yo ya me, me, me retiro Me hago me hago eh, Hello Kitty Tuber Y a tomar por culo Esfuerzo de Slurpuff, vale, guay, eso me, me, me mola Y Leviton ¡Pues vale! Pues ok, me parece todo estupendo Yo creo que ese Magneton Si le hacemos un poco de focus Bueno, claro, es que pff, con esto no le voy a quitar nada Voy a cambiar Es que no me fío, ¿eh? No sé si lo voy a matar de un Demolición, fíjate Voy a meter a Pablo otra vez Sí, voy a meter a Pablo otra vez Vamos a jugar con los cambios Jugamos safe Un poco de Demolición por aquí Sé que esto es más lento Pero baiteamos los ataques Baiteamos a, a ese, ese posible Ucar uh, Antoña Joder, tío, es que como duele, ¿eh? Es que como duele ¿Demolición lo mata? No lo mata, ¿ves? Lo sabía yo Lo sabía yo es que, esto, es que esto es una movida, tío. Es que esto es un movidón. Chirrido de Magnethon. Vale. Ya sabemos un Pokémon que hay que cambiar. <risa> Pero de canteo. Voy a hacer Protect. Voy a hacer Protect porque me quiero quitar a Magnethon. Y no tengo por qué cambiar y comerme un ataque. Un Carantoña. Así que protegemos. Y ya en el siguiente, creo que mejor. En el siguiente lo hacemos mejor. Va, disparo certero. Magnethon. Compañero. Hasta luego. Un crack Magneton siempre en mi equipo. Vale. Ahora en teoría él va a hacer a Antonia, no entiendo yo obviamente. Bien y lo protegemos. Bien. Vale, ¿qué me sacas? Siguiente Pokémon. Jaterin. Lol. Lol. Ultra lol. Vale, vale, vale, vale, vale. Loco, loco, loco, loco. Ese Jaterin me da miedo, ¿eh? Infortunio Jaterin. Cambiamos y metemos a... Va a acercar a Antonia. Moya otra vez Moya ya no está en peligro Cuidado con Hatterin. Cuidado con Hatterin. ¿de qué tipo es ese Haterin, tío? ¿De qué tipo es ese Hatterin? Infortunio A ver, ¿esto? ¡Oh, es muy eficaz! Ah, no lo mata hizo Algodón, ¿a quién? A sí mismo, ¿no? Esto... Vale, vale, <risa> no sé qué coño hace ese puto ataque, ¿vale? Brillo mágico, vale, ¿sigue ¿sí siendo hada psíquico? No puede ser no puede ser, algo, algo algo me falla Pero bueno, no pasa nada Infortunio, y ahora sí que voy a ir a por Slurpuff Con Aquacola Ahí está, let's go Infortunio, perfecto, Hatterin para su casa Lo he pasado mal Sinceramente, lo he pasado mal, pero bueno Hatterin es un Pokémon que es muy lento Y eso me congratula Vale, <ríe> <ríe> ostras Cuidado, eh, cuidado, eh Nivel 47 Pablo ya, madre, como nos pasemos El, el, el, el, el, el líder el Emao. Ahí está el Aquacola que le tiene que... Uh, Pero qué defensa tiene ese bicho. Barrasqueuda. Bien, bien. ¿Eso puede tener triturar? Voy a proteger por si acaso. Y le voy a acercar a Antonia. Vamos a ver si puede tener triturar ese bicho. Porque sé que lo aprende, pero no sé si lo tendrá. Entonces, yo sé que... Uh, agilidad. Sé que también aprende eh, Poison Jab. Así que en cualquier caso me puede reventar alguno de los dos Esfuerzo, tú sigue, tú sigue, tú sigue con esfuerzo Parece que ese bicho no hace nada Joder, lo falla, tío Carantoña, o sea, ¿cómo fallas el carantoñamo ya? Hermano Voy a meter a Raciano Y le voy a hacer carantoña No sé por qué tengo miedo de este barrasqueuda. Un poco, solo un poco, ¿vale? Y Raciano tiene liofilización Me congratula eso Grande mi... ¿Tengo... ¿Tenemos una de formas galar? De lo... Lo sabía. <risa> Menos mal. Menos mal que lo he dicho ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Moya. Me cago en San Pito Pato. Me voy a enfadar ya. Maquinación. Cara Antoña. No falles más. Que es un 90%, tío. Buceo. Esto es, esto es increíble. Esto es increíble, chicos. Deseo. Bueno, lo bueno, lo bueno es que hemos tirado maquinación. Ese Slurpuff lo voy a ignorar porque veo que no tiene absolutamente nada. Tiene cara Y sí, me puede hacer daño a... Ah, me puede hacer daño, ¿eh? Me puedo comer tremenda tula, ¿eh? Me puedo comer tremenda tula de Slurpuff ahora mismo, ¿eh? Y ese Slurpuff es más rápido, ¿no? Voy a jugar con que Raciano tiene buena defensa. Y Moya voy a hacer aquacola al Slurpuff otra vez Buceo de Barrasqueuda Vale, vale, vale, bien, bien, bien, bien, bien bien. Rizo Algodón, bien, bien Ese Slurpuff que no hace cara ya genio, mastodonte, fiera, crack, pichón Comete este liofilización que debería morir Barrasqueuda 10 veces, vale O sea, esto por descontado, vale, bien, bien, bien, bien Barrasqueuda para su casa, es un Pokémon con cero defensas tiene que morir todos los combates tengo que sudar la gota gorda, tío. Es que es increíble, ¿eh? ¡Agua cola! ¡Ay, bien! Te has puesto las gafas otra vez. Me alegro. Me alegro, Moya. Eres un genio. Y... y na gana. ¡Oh! ¡Mama! Eh... chavales. Cuidado. Voy a hacer liofilización. Voy a curar a, a Raciano. Voy a curar a Raciano porque si me ve como un carantoña y un ataque de Sena gana de él, puedo morir. Sinceramente. Me gasto en hiperpoción. Joder, es que, me estoy, estoy, es que no, hay, no hay combate serio, ¿eh? No hay combate tranquilo en esta puta serie, ¿eh? Bueno, voy a gastar la raíz de energía porque es lo mismo que la hiperpoción. Pero es que si no hacemos esto, chicos... Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Va, va, va. ¡Moya! ¡No! no. lo he pensado, tío. No lo he pensado, tío. No lo he... Madre mía, menos mal. menos mal. Menos mal. Menos mal, menos mal. He curado al que no era. He curado al que no era. Dios mío. Yo pensando solo en, en, en Raciano. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Slurpuff. Cambiamos a Moya por... Pablo, Pablo lo aguanta bien Y lo tenemos He sudado, ya está, ya está Vosotros también habéis sudado, lo sabéis, sois conscientes Pues ya está, ahí está, cara Antonio, Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ¿cómo ha ido ahí el... A rematar, ¿eh? ¿Cómo ha ido el cerdo A rematar? Lía Ese Slurpus no tiene defensa especial, no tiene tanta Pa' tu casa, GG GG, buen combate Oh my god, una laganadel! Que casi mata a Moya, al dios Pam, para-bam, para pam, para pam para Vale Hecho Me acuerdo cuando veía a en YouTube Cuando tenía 100.000 suscriptores Yo la admiraba y quería seguir sus pasos Y ahora ya estoy en ello Ahora he podido comprender lo difícil que es Y lo mucho que me queda a mí por delante Pues sí, es un camino duro, ¿eh? Yo, yo también lo sé Es un camino duro Pero yo también estoy mejorando, ¿eh? Ahora a un ritmo mayor que el tuyo Es cierto, Halix, es cierto Ya puedes ponerte las pilas, ¿eh? Voy a curar a tus Pokémon Gracias, sí, porque no... Pereza Pereza ir a curar, sinceramente Vámonos Vale, chicos. Eh, se viene captura. Estoy, estoy hypeado. Estoy hypeado. Se viene captura. Ruta 7. ¡Hay ¡Oh! Grookie! ¡Hay un Grookie, chicos! ¡Hay un potencial Grookie! Vale. Y... ¡No! ¡Mierda! <risa> no quería esto, pero vale, venga. Rápido y corriendo, ¿eh? Que tenemos que capturar. Esto me da igual. <risa> Supermode, Yolaya, Lantern y Frostlass. Esto es perfecto. Frostlass cae de un infortunio y Lantern de un Energy Bola, ¿vale? Va. Nos tapamos Y ahora sí Bueno, me voy a poner los cascos porque si no, claro, no me entero De si estoy combatiendo, de si estoy encontrando Pokémon o de qué Ok, ¿estoy en la bici o no estoy en la bici? No me acuerdo, pero da igual Vale, voy andando Ok A ver Vale, estamos, estamos Estamos Tío, sé que estoy cerca de la porque oigo cosas Pero no sé exactamente ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ultra ¡Lol! lol Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Registeel es válido. Es válido porque es, es usable en VGC. Y ya sabéis que podemos tener un legendario en el equipo. Pero claro, Registil es muy difícil de capturar, que por cierto, podía haber comprado Pokéballs, ¿no? Porque, en efecto, no tengo ultra bolas no tengo ultra. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, esto va a ser imposible, eh. Esto va a ser imposible. No sé, no sé si me interesa ni siquiera intentarlo, eh. Disparo certero. Voy a ver cuánto le quito. Uf, menudo tanque, tío, menudo tanque que tío. Tarjeta roja Tenía tarjeta ¡No! Grookey, ¿por qué no eras tú, tío? ¿Por qué no eras tú? Me cago en champito Pato Hubiera pagado porque fuera un Grookey, la verdad Bueno, pues es lo que hay, no tenemos un Grookey Una pena Vale, pues chicos, vamos con la segunda captura Del día primer Pokémon de la ruta Uh, uh, uh. ¡Qué grande Dratini! ¡Qué grande Dratini! Vale, vale, vale. Ahí soy retrasado. Podría haber ido por Pokeballs. Podría haber ido por Pokeballs. Vale, vale, bueno. No pasa nada. Eh, vamos con Disparo Certero. Es un Dratini. Yo creo que lo tiene que aguantar de sobra. Vamos allá. Ahí va el Disparo Certero. Por Golpe crítico. ¿Qué queréis que os diga, tío? No, no, en serio, ¿qué queréis que os diga? Si pasa esto, pasa esto Yo, yo no puedo hacer más, ¿vale? O sea, yo confiaba en que, en que iba a morir ese bicho Que no iba a morir ese bicho, es, es un dratini, ¿vale? Si, yo creo que si no era golpe crítico, no lo mataba Qué triste, tío, qué triste Yo pensaba capturar hoy, me cago en San Pito Pato Vale, bueno, no pasa nada, es lo que hay eh, Mañana, mañana Ruta nueva, porque la ruta nueva creo que está justo ahí Así que mañana, compañeros Mañana Mañana Sí que capturamos yo creo. Yo creo que sí, ¿no? <ríe> Qué lamentable, tío. <ríe> ha sido tristísimo. Vale, compañeros. Vamos a dejarlo por aquí. Ha sido tristísimo. Pero bueno, mañana se vendrán dos capturazas que espero que sean eh, igual de buenas que las que hemos visto hoy. Pero pero de verdad, de verdad bien, ¿vale? <ríe> Así que dejad un super like de Compituna, Apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Espada. VGC Loque. ¡Chao! ¡Chao!